¿Qué pasa familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy de nuevo Y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Fortnite Ya sabéis sobre la actualidad de Fortnite, noticias de Fortnite, todo sobre Fortnite El vídeo de hoy viene cargadísimo de novedades, nuevas noticias y además filtraciones para esta temporada Así que si quieres saber de todo esto y mucho más tienes que quedarte hasta el final del vídeo porque te va a encantar Antes de comentar ya sabéis que si queréis apoyar podéis dejar vuestro pequeño like Que eso apoya muchísimo, a ver si llegamos a los 5.000 likes antes de 24 horas, eso estaría súper Código de la tienda MrDeneox para apoyar Ya sabéis que con el código MrDeneox apoyáis muchísimo Y vamos a hacer un sorteito de 6 pases de batalla Así que todo el mundo a seguirme a Instagram y a Twitter Que lo tenéis debajo en la descripción y en el comentario fijado Para participar Vamos a pasar ya con el vídeo de hoy Espero a todos que os encante demasiado Primero de todo amigos comenzamos con esta imagen que están viendo que se filtró Donde nos muestra una skin filtrada para esta temporada 6 del capítulo 2 Y es que esto fue encontrado desde uno de los cómics que saldrán de Fortnite con Batman En esta imagen podemos ver que pronto parece ser que llegará la skin de Deathstroke en Fortnite Parece ser que se trata de un personaje novedoso para el universo de DC Universe. Y es que parece que absolutamente todos los personajes del cómic que salgan de Batman con Fortnite estarán llegando al juego también. Estaremos preparando... Estaremos preparados para verlo en los nuevos cómics y por supuesto para verlo también llegar al juego. Sabemos que esto será pronto pero no hemos encontrado la filtración de la fecha exacta de su llegada. Lo que sí sabemos es que llegarán 100% garantizado. Lo siguiente está realmente interesantísimo. ¿Saben que existe gente que se dedica a desencriptar los archivos encriptados de los juegos de Epic Games, por ejemplo? ¿Archivos que no están visibles para todo el público? Pues bien, ellos los consiguen descifrar para ver lo que esconden en su interior. Una vez hacen esto, pueden saber antes que nadie lo que estará sucediendo en el juego. Bien. Se ha descubierto una nueva skin secreta filtrada en estos archivos. Esta skin que vemos parece que llegará en abril, el día 1 de abril, para el club de Fortnite. Así que todo el mundo que vaya a tener el nuevo club de Fortnite, que lo comenten en los comentarios para saber quién apoyará el con el código Mister de Neox. Muchísimas gracias a todos. Siguiendo con las filtraciones, hay una gran filtración con la skin del fundador. Se ha filtrado un pequeño gameplay con la skin del jefe de los siete. Parece ser que tendremos hasta dos estilos diferentes de la skin. Una con capa y alguna modificación y otra sin la capa, la original. Creo que pronto podremos verla en el juego gracias a las filtraciones. Esto significa... Que la skin secreta de esta nueva temporada podría ser la del fundador. ¿Qué creen? Ojalá podamos tener todas las skins de los 7 ya desbloqueadas. Cambiando de skin, saben que la skin Raz es una de las más importantes esta temporada, ¿verdad? Pues hemos visto un nuevo diseño de la skin en color azul. Pero si nos fijamos, tiene.. Muchísimas coincidencias con la skin del genio que ya tenemos en el juego, esto podría indicarnos que realmente Fortnite se ha basado en la skin del genio para hacer la skin de Raz, por ejemplo el genio tiene objetos de oro y Raz casualmente también le han añadido complementos dorados, el pectoral mismamente también es muy similar entre ambas skins. ¿Os gustaría saber el origen de todas las skins nuevas de Fortnite de esta temporada? Todas tienen su historia detrás que nadie os cuenta. Si este vídeo llega a 5000 likes, haremos la serie de nuevo esta temporada del origen de las skins. Fortnite ha publicado un nuevo blog llamado 6 consejos para Fortnite temporada 6. Nos hablan de las novedades. ...de cómo mejorar las armas... ...de cómo divertirse al máximo... De, ...de los niveles de esta temporada... ...pero si nos fijamos... ...justo debajo del todo... ...al final del blog... ...es donde nos habla de los tan esperados... ...Dinosaurios... ...es un blog oficial, repito... ...veamos qué nos dicen... ...¿qué pintan aquí esos huevos? ...ese tema lo dejamos aparcado de momento... No os acerquéis mucho Por si acaso ¡Uh! ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Nos están diciendo acaso que de esos huevos Saldrá un monstruo? No parece que vayan a ser Grandiosos dinosaurios gigantescos Pero sí creo que puedan ser Nuevos vehículos Piensen Estamos en una temporada Donde lo que destaca es Lo primitivo Muy, muy muy antiguo todo las armas las ubicaciones todo pues qué mejor comparación de sacar un nuevo vehículo esta temporada y encima que tenga algo en la historia del juego nuevos raptors saldrán de los huevos a lo largo de esta temporada y probablemente tendremos nuevos vehículos primitivos para esta temporada Fortnite ha dejado caer que los huevos son importantes, que por ahora no demasiado, pero que esperemos un poco y seguro alucinaremos todos. Amigos, esto fue todo por hoy. Espero de corazón les haya encantado el video demasiado, así que dejen su poderosísimo like, eso apoya muchísimo. Y amigos, si no formas parte todavía de la familia, no sé a qué estás esperando. Actualidad de Fortnite, noticias de Fortnite, filtraciones y todo lo importante. Nos vemos en el siguiente video chicos, ¡os quiero!